La contratación pública es complicada, aunque no imposible. Las normas que la regulan son de las más complejas de cada país y la información casi nunca está publicada y lista para trabajar con ella. Los datos están ocultos o en documentos complejos o no están limpios o contienen errores. Seamos honestos, trabajar con contratación pública es muy difícil, pero es uno de los campos más útiles para un periodista prometido. En Cibio lo sabemos. Este vídeo es el primero de una serie que explica paso por paso y con ejemplos cómo hacerlo. Todos los temas incluyen algo de contratación pública, todo, ya sea corrupción, control de incendios o temas de salud pública. Entendiendo el marco legal y los datos de contratación, podrás encontrar temas relevantes y saber cómo se gastan las instituciones buena parte del dinero de todas y todos. Con seguridad se han publicado titulares sobre datos de contratación pública en tu especialización como periodista. Lo mejor es que una vez que lo entiendas, vas a poder aplicarlo a cada tema en el que trabajes a lo largo de tu carrera. Por ejemplo, para cubrir sucesos importantes o crisis mundiales como la provocada por la COVID-19. Hay muchas historias por contar con datos de contratación. En el caso de la crisis sanitaria podemos encontrar respuestas a preguntas que nos afectan a todas y a todos. ¿A quién le compra material sanitario el gobierno de tu país o región? ¿Cuánto nos cuesta? ¿O ¿Qué va a pasar con la vacuna? ¿Quién la distribuirá y a qué coste? A veces, ahondar en los datos de contratación pública es la única manera de luchar contra la opacidad. Por ejemplo, la industria farmacéutica evita hacer públicos los acuerdos con los gobiernos para la venta y distribución de medicamentos, pero a veces los encontramos en la letra pequeña de los contratos. Las y los periodistas no siempre contamos con el tiempo y la experiencia necesarios para entender y analizar estos datos de contratación. Así que invertir tiempo en estudiarlo te dará un punto de vista diferente y único sobre el tema. Pero hay que tener cuidado. Es fácil cometer errores si no conoces los conceptos básicos y los procesos legales de tu país. Ocurre todo el rato en todo tipo de medios, grandes y pequeños. Entonces, ¿qué puedo hacer sabiendo de contratación? Os contamos. Puedes usar datos de contratación para publicar historias sobre un contrato específico. Así revelamos cómo el gobierno regional de Madrid contrataba una campaña de publicidad ilegal. O cómo el gobierno central mintió ante el Congreso afirmando que no tenía seguridad privada. Lo mejor es que puedes decir con propiedad que algo es ilegal en un titular sin temer denuncias. También puedes usar los datos de contratación en conjunto. Así puedes explicar, por ejemplo, cómo instituciones públicas dividían miles de contratos para hacerlos pasar por contratos menores para poder ser adjudicados a dedo. Además, también podrás descubrir qué compañías recibieron la mayor parte de los contratos públicos en un país concreto como hicimos nosotros en España. Ambos son ejemplos de tratamientos únicos con un análisis basado en datos. Sí, es difícil, pero extremadamente útil para un periodista, así que te vamos a ayudar a entenderlo. ¿Por dónde deberías empezar? Te lo contamos en el próximo vídeo.